Que, que tengan rico. que ver con pues, nuestras tradiciones y con lo que sí tenemos y que además hacer esa conciencia de que no necesitamos tener gran eh, ingreso económico para poder tener una buena alimentación, ti Ese, es, ese sea, es un tema muy importante. Ni, ni se necesita tan caro, ni se necesita tanto. De momento es que comes, comer mucho se asocia con comer bien Eso. y no va por ahí. Creo que es al revés, ¿no? Entre menos, dicen que debemos dejar un huequito. Este huequito que decimos aquí en México, me quedó como un poquitito. Dicen que hay que, que, hay que dejarlo vacío, eso dicen. Pues Los... yo siempre digo, necesitamos conciencia para ah. saber ¿Qué, qué, qué queremos para nuestra vida. Y en eso pues la alimentación es indispensable, de ahí viene la salud en general, de la conciencia. Pues Por pondrás... eso decimos, salud es igual a conciencia. Y ese es el acto más elevado que tiene el hombre de amarse y de amar a su entorno. Oye, nos vas a poner a cocinar. Vamos a estar atentos, atentas a, la, a las propuestas que nos traes y que vamos a saber que es un platillo equilibrado eso. o que es un menú equilibrado. Vamos a construirla. ¿No? Muy bien, me, me, me va a encantar. Gracias y, Nos como vemos siempre, pronto. Un placer. Muchísimas gracias. Yo le recuerdo que estamos en Aprender a Envejecer y que estaremos con música para los siguientes minutos. Parece que va a llover. Aquí. Parece que, que va lluvia. a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad, copiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya, ay se me olvidó en la guagua. la gente se apresura por las calles de la Habana el cine se alborota para llenar la palanca. Ah, eh. Está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy me mojando. ¿Cómo se costa, ¿Cómo se Uy, bailador. La lluvia la manda a dios, el agua la da el alcalde. En casa la quiero yo, hay más, yo la pido en balde, contigo me de casar, contigo me casaría, sí. si me fuera a resultar, hay igual que el primer día, la gente se apresura por las calles de la Habana, el niño salvo. La pandemia, solamente de marzo para noviembre, hemos captado a cerca de 2.000 trabajadoras del hogar. Son desempleadas. Te piden una serie de cosas que dices, no invente que no tengan hijos, que no tengan novio. La señora me pegaba. Yo no podía hacer nada porque venía de un pueblo. Interviene también la discriminación por color de piel, por origen étnico. ¡Trabajo! Su trabajo debe ser valorado por lo que representa para el hogar y para la economía de nuestro país. Hagamos que suceda con Ana María Lomelí. Domingo, 20.30 horas. De lunes a domingo, 11 Noticias te ofrece sus espacios. De la mañana hasta el anochecer, tenemos información confiable. Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos. Con el sello que nos distingue. Somos Prestigio Informativo. A veces las respuestas no están en nuestro interior. Las buscamos sin tener una dirección. Juntos podemos encontrar el camino y construir un espacio seguro. Diálogos en confianza. Lunes a viernes, 9 horas. La memoria histórica nos constituye una memoria colectiva. Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular. No tienes que ser un artista para hacer cultura, ¿no? Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo. Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer. De buena fe, lunes, 20 horas. Ya estamos. En la tarde del domingo, son las 12 del día con unos 5 minutos aproximadamente y le voy a adelantar lo que tenemos para esta segunda hora, acuérdese que son tres. segunda hora entre letras e historias. Vamos a hablar de un gran personaje de la cultura mexicana que es Doña Esperanza Iris, a través del libro que escribió Silvia Cheren. Después en Conociendo mis Derechos, hablaremos del derecho, fíjese qué importante tema, derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Nada de que nos van a hacer como trapeador Buen trato, por favor. Y en la zona tecnológica vamos a seguir hablando de Telegram. En la entrevista no se le olvide el artista gráfico Enrique Estrada. Y ahora nos preparamos para la siguiente sección.